Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 Minutos con Omar. Vamos a darle la gracia al amigo Agustín. Viejo amigo que siempre ve el programa. Buenas tardes, Chino. Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Omar, lamentando el caso de Jerry Vargas. Ay, sí, eso da pena. Da pena, pero mire, Omar... Así está pasando trabajo eh, el que cantaba con Luis Ovalle la canción Fosforera. También, Charlie Amarante está peor todavía. Sí, sí. peor todavía, pero déjeme decirle algo. Y a la juventud. Eso es la droga. Macorizana, yo yo sí, quiero. Déjeme decirle. Sí. Déjeme decirle. A la juventud Franco Macorizana, yo le pido que, que se vean en ese espejo, que guarden pan para mayo. Y que sepan retirarse a tiempo de las cosas negativas. Porque en la vida a veces queremos correr más que la pelota, Omar. Y a veces creemos que tenemos el mundo en nuestras manos. Y mentira, el mundo no tiene a nosotros arropado y nos está comiendo vivo porque nosotros no sabemos frenar a tiempo. Aquí hay artistas que han pasado por, por semejantes situaciones como las que pasaron esas personas y se han retirado a tiempo y siguen su carrera. Me doy a entender. Perfectamente. Entonces, eso, este muchacho Jerry Vargas me ha chocado mucho. Y lo de ese otro de Luis Ovalle que eran orquestas de los 80, que eran de las más populares, donde todo el mundo, usted, yo y hasta nuestros nietos han llegado a bailar música con ellos. Así ¿no entender nuestros hijos. Perfectamente, Entonces, eso es verdad. Nada más. Que, nada más, eh, que pase una buena Navidad ahí, tranquilo. Gracias, Chino. Eh. Igual para usted, igual para usted. Sí, miren, este, ya estamos tratando de buscar, para presentarle, aunque sea una parte del video, de Jerry Vargas en las condiciones de miseria que vive y con una enfermedad que entonces le dio un ACV antes de anoche. Y dice la hija que lo tienen tirado en el mocoso cuello. Y eso dice mucho de qué tipo de sociedad, lo que nosotros hemos dicho siempre de la sociedad capitalista, cuando se convierte en neoliberal, que el ser humano lo trata como si fuera una porquería. Pero además, también eso debe de servir de lección a gente que pueden tener una buena carrera en el deporte, en la música y en cualquier otra actividad, y la droga lo ha llevado al colapso. Porque no solamente Jerry Vargas, hay muchos cantantes que andan vuelto una porquería y otros que han fallecido. Que la droga lo ha llevado a la muerte Muriendo incluso en la miseria y, y muerto Bueno el otro día A Manuel Aguira Un guirero que fue de Ale Bueno Y de Fernando Villalona Y hasta con Henry Hierro tocó Lo encontraron durmiendo en el parque Colón Y ese mismo chico Sandy Que le hizo El video a A Jerry Vargas le hizo un video a Manuel Aguira y en el show de mediodía lograron que le, le, le consiguieran una casa para allá paranizado, un apartamento de eso que da el gobierno y el tipo se le ve, por lo menos físicamente, no se ve tan destruido pero también ese muchacho Chico Sandy hizo un reportaje con Luis Minier señores, oigan esto un pelotero que llegó a pichar con los Yankees de Nueva York lavando gipete en, en San Cristóbal Lavando jipeta. El dinero, porque esa gente, ¿qué pasa, men? Esa gente no tiene información y no están preparados para dar un salto de la miseria a ser rico. Y, ah, mira, Jerry Bagay. Eh, eh, eh, déjamelo ahí para poner, Bueno, va, vamos a ponerlo, sí, vamos, vamos a ponerlo. Eh, la gente me ha estado llamando y poniendo mensajes, pensando que el programa no está. Yo lo anuncié desde el principio y lo anuncié ayer que el músico Jerry Vaga que yo conocí y traté y que fue un hombre famoso en los años 80 con los merengues que pegó. Jerry Vaga fue una figura y entonces ha caído en un estado de miseria y de enfermedades que lo ha tenido postrado hasta tal punto Que ese reportaje que ustedes están viendo Fue hecho el sábado Y el lunes a él le dio, como se dice, un patatú Y lo tienen postrado en el hospital Moscoso puello Entonces yo quise pasar eso Y donde presentan la imagen de cuando él estaba pegado Y que era un tipo bomoso y que se veía reluciente Y la situación descalabrada oiga ahí dice que no encuentra, oigan esto pues ya yo voy a dejar el reportaje Porque la, la gente se iba ahí pensando que yo no estaba en el programa Hasta el doctor Fernández me llamó eh, Por eso es un mensaje De lo devastadora que es la droga Cómo la droga ha acabado carrera artística Carrera béisbolera, deportiva Y carrera de cualquier índole Y ha llevado, miren ese hombre El estado de miseria, de postración Y otros artistas más y otros... Eh, eh, Deportista, tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas, buenas tardes, tarde. Omar. Buenas, un placer. Omar, estoy aquí en Mister Ahora mismo estamos visitando varias casas en nuestra comunidad, donde muchos, muchos jóvenes y niños están con fiebre del dengue y esa gente con política y no... Y no ayuda a varios formigarlos para que por lo menos el dengue no ataque tanto. Así mismo es. ¿eh? Ahora mismo llevamos dos niños con el dengue al eh, hospital. Está acabando el dengue. De gracias a usted. Mira, eso es verdad. Esta politiquería. Pero mi, mi, mira, este país no sale. De... Bueno, ya lo de Jerry Vargas, yo dije que quería que eso se viera como un mensaje. Y mire, en, un, en una parte de la entrevista, a él le dicen que, él le pregunta que si lo han visitado artistas. Él dice que solamente ese es el primer periodista que lo visita, que lo han dejado abandonado. Y, ¿ustedes saben qué? Yo conocí una mujer muy bonita de aquí de San Francisco de Macorís, que me consta. Una figura, una mujer bonitísima, que estaba... Como dicen popularmente, aficiados de Jerry Vaga en aquellos tiempos. Y está casado con una figura importante. Pero es para que ustedes vean lo que es la vida. La vida es pura pose. La vida entre amigos, entre mujeres, es pura pose. Si usted está bien, usted encuentra respaldos, celebridades, eh, eh, celebraciones, adulonería. Pero eso es de la boca para afuera. Y es que mucha gente no se puede perder. Eso es de la boca para afuera. A la hora de la realidad, que la realidad te golpea y te da duro. Miren cómo co, ese caso. Usted es abandonado hasta por la familia. Pitágoras, eso es así. Eso son, eso son de las cosas que, que, que hay que ver. Que hay que ver. Miren cómo ese hombre, él se compromete a darle los cuartos de la medicina, porque ni la medicina de la presión, y, y está interno, prácticamente muriéndose en, en el mocoso cuello, que le dio un patatú el lunes, dos días después de esa entrevista. ¡Buena tarde! Hello, buenas tardes. Halo, buenas tardes. Buenas, un placer. Me... Omar. Buenas tardes. Sí, buenas, le escucho. Sí. Eh... Mira Omar, de sí. la guaranas Antonio Esteve, Pipi. Ajá, es Pipi. Sí. Cuéntame, sí. ¿tuviste viste es, este reportaje? Te estoy, te, te estoy llamando para felicitarte y darte las gracias personalmente de mi parte gracias. por ese reportaje que tú acabas de hacer con un hermano, Así que es es. Jerry Vargas. Así Muchísimas es. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ti por, por porque Jerry Vargas eh, fue un agente amigo de uno. Y entonces. Correcto, caramba, sí. nosotros nos criamos juntos ahí. Míralo ahí como estaba cuando estaba en buena, míralo ahí cuando estaba en buena. Y miren miren sí. ahora. Sí, sí, sí, sí. Gracias, hermano, un placer cuídate escucharte. Mucho, cuídate mucho, más, y, que te quiero mucho. Igualmente, igualmente, pipí, igualmente, igualmente. Okay. Miren, entonces, eso es un mensaje, eso son lecciones de la vida y eso son lecciones de a dónde te lleva la droga que te convierte en un guiñapo, que te convierte en una porquería humana, que te reduce a... Y eso que ya pasó por un proceso, había pasado por un proceso de rehabilitación, como él mismo lo dice. Ah, míralo ahí, Jerry Vaga sufre derrame cerebral, se encuentra en cuidado intensivo. Y no es solamente él, muchísimos músicos y deportistas y figuras, yo entrevisté a Ángel Peña. El pelotero el queche que jugó tres años en grandes ligas. Y estaba de mensajero y, y, y, y, y cagando agua. A, cagando agua en Agua María primero. Y después de mensajero en un banco aquí. Ángel Peña que fue de grandes ligas. Y así le ha pasado a muchos. Porque la gente nada más ve la pantalla. Fulanito y lo ve. Pero no sabe lo que hay detrás, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, un placer. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Más o menos. Un poco... te, voy a felicitar, te voy a felicitar también por el reportaje. Yo conocí personalmente a Jerry Valga. Ah, no me diga. Sí, personal, porque yo tenía una oficina de, de promociones artísticas en Santo Domingo. Sí. Y lo llegué a contratar para varias fiestas. Ah, pero qué interesante. Pero mira sí Omar en el caso de él hay otros artistas más sí. tanto baladistas como cantante de orquesta sí. que están en la misma situación así mismo eh. Así. pero ahí mismo yo te quiero hablar de algo que está que ya ha ocurrido de aquí por la fiesta de Evi Martínez mira la Martínez. supuestamente la juca la superendieron el uso de la juca y la venta Sí, pero eso está igualito, eso está igualito. Pero, no no déjame decirte Aquí hay un negocio que ahora lo están anunciando patrocinando esa fiesta. Eso, de es, eso es verdad. Eso lo vi yo sí, eso, está eh, en, en la televisión. Eso es verdad. Eso es verdad. Es una señor. falta de respeto. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. No, no, eso es así. Una falta de, Dios de te respeto. Bendigo, Omar. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido. Señores, bueno, yo creo que ya eh, eh, con ese reportaje hemos cumplido eh, una promesa que le hice en el día de ayer. Porque eso le da duro a uno. Cuando uno ve y más si uno ha conocido a la persona y si uno ha visto que es una persona que ha tenido talento y que se ha superado y de repente cae. Eso, eso le da duro a mí. Eso me dio duro a mí. Buenas tardes. Bien, mi querida. Elsa de la Guarda. Ah, ah, dime, mi querido. Ah, Elsa, Elsa. Ah, Elsa, Elsa, sí, El Elsa. Ah, está difónica, no, no, se, no pero, se siente casi. el sí. eh, eh, muermo. Eh, eso, felicitarlo por esa entrevista tan bonita. ¿Le gustó? Eh, adiós. Eso son recuerdos, recordar el del pasado. Así es, así es. Esas son es. las cosas importantes de los programas. Eso es una de las cosas más importantes. Lo que usted lleva al doctor Peralta y esa gente así son cosas importantes. Pues muchas gracias, Elsa. Gracias. Mire, señores, hay que decirle que.